Y estas cajas de ¿Qué? ¿Qué he dicho a mí? Uh, la rapillada tú. <risa> Oye, esto, esto lo podemos... Uh, uh, Tiene Tener el Porque yo no. Sí. Qué feo, pero tío. Banco, Me haya perdido bueno. medio raid de pero no da igual. Esto estaba lleno de cofres. ¿no? Aquí había una pared de cofres. Pero tampoco había mucho, eh. Bueno, a ver si hay algo. Sí, la, ya que los que hemos ahora sí que están setados. Ese lo hemos guardado para dejar aquí. Si sí, ya está curado, ¿no? Toma raíz de ahora si sí, me quedo enfrentado anterior No, dale, dale Dame, he hecho solo dos, me falta pegamento y agua Pegamento tengo... A tomar por culo Mapple, ese para abajo, la Mapple la vuelta, Parkour No, no, no es ¿Era, Mapple, era es una Mapple. Idea. ¿Seguro? Yo he visto nada, Mapple, eh he visto la. Yo también he hecho una Mapple, eh Van a hacer un raidio, eh. si no, chaval, eh Vale, me tiro, neces bueno, necesitamos... la placa, ¿eh? Quedaros pues, ahí, Un suelo, está, está ahí Un suelo y hasta un... ¿Tienes tu tú tú Álvaro? No, no, yo no tengo no Bueno, yo tengo en el baúl, puedo seguir petando, pero igualmente no Esperamos que estén de parte. Ah, aquí ah, hay una Eagle Fire que me voy a cargar Y aquí hay esto peado, Sí, tú peta, tú peta, tú peta tú. O sea, tú por lo que no quieras Hemos, en plan, había como 4 o 5 cofres perfectamente de Rao En serio Ya ves, loco Y no me cogió nada porque estábamos todos llenos y... Y éramos menos antes obviamente Voy a quitar este solo. No tengo un problema con... Y han matado a esto. en plan a me han matado, pero... Ay, no ¡Hostia! He tirado una piña sí. sin querer Joder... Vale. Vale. ¿Han, han subido un team de cuatro de turco... de que El damaje, ¿sabes sí. quién es? Los de NL? No deja, por eso, no, claro No, no te va a dejar, no, no te va a va dejar. dejar Yo... Sí. Si estoy poniendo yo... Te estoy quitando... Vale. Es que no deja nunca. Porque... No, sí, sí dejaba. Pero es porque están... Tam... Yo qué sé, los cofres más pocos. Tony, ¿cuántos pegamento lleva? Tres. Toma, más, Cuantos más. Más, mejor. Tú piensas que cada... cada pegamento tiene cuatro. Dale, cada... dale, este dale dos... ahí. Ponlo arriba, ponlo arriba. Ponlo arriba, aquí. Mira. Ma va a flotar, eh, Gris, Tony va a flotar lo que aquí, queremos aquí. es aquí. Aquí, en esta esquina. Vete, penorra. Otro pegamento. ¿Por qué no me a ver, déjame a mi anda. Joder. Quita. A ver, como no puedo. Ver? Ahí. <ríe> no, Déjale que la gaga, es que, se, que se cabrea, eh. Joder. A ver. Ha puesto antes que no vea. niño. Y voló. No, una ver un generador. Hostia, va la va de Dragonfan y están llenas, eh. Y de Grizzly. Están llenas Vale, pues 150, ahora, ahora sí si necesitamos. Estamos con Dragonfan, eh. ¿Y, y los otros C4, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo que estás viendo dale, ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! Dale Drago! ¡Barra! ¡Jome! con la, la dragón. Barra, pone. ¿Sí? Un segundo, voy a con la dragón. Los Sí. Bastante, son de los que más. ¿Cómo que estamos con permiso si estoy en el mismo equipo? Los C4, los solo he tenido dos. Espera, dejo un momento, voy a tirar una grana. a si no, no, no, no, con granada. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, de balita en balita. Y sí, pues ahora para encontrar la trago, no es que tenemos, pero... Eh, tú tenemos que hacer como muchos Horde Beacon porque tenemos muchos detonadores y pues no podemos hinchar. Sí, no, sí, ahora nos vamos a hinchar a hacer de todo esta mierda. Hmm. Y a raíz de Pero, pero, pero necesitamos, hay... necesitamos meternos mucho Mira, ahora mismo somos cinco, perfecto. Sí, acepta. Nos metemos todos a hacer aceptarme? un Horde Beacon. Dos no, veces, por favor. Dejamos, dejamos el Horde de Beacon debajo de casa. Vale. Dame un C4. Qué pesado con los C4, hermano, que voy a romperte. da igual, pero si sí es más fácil sin. O sea, con los C4. No, no mira, mira, espérate. espera. Sí, Ahora pon el suelo y te callas, ¿qué haces? Drum. <risa> Bárrate, fea. More. Acepta, more, acepta. Se tira para abajo con el anterior. ¿qué ¿qué <risa> <risa> acepta, muere, acepta. <risa> claro. Pues he cogido, he cogido, he cogido, he cogido claro. cositas, eh. Pero que tú sabes que nosotros estamos aquí, ¿no? ¿Habéis ah. cogido el drum? Ya estaría. Cogí una escala. Y esto, mira, mira qué guapo. Oye, este juego es muy falso, tío. ¿Cuánto está el grilly este? El grilly es lo que más, más rápido se rompe. Cúralo. Está 14, yo lo veo. Cúralo, cúralo, ah, mira, cúralo. Pues nada. Chupad la pena. Vale, este generador es nuestro, ¿no? Y esto lo necesitamos uno nosotros para raidear para y esas cosas. Ya, pero necesitamos uno para sí, nosotros. Sí. Pues bueno, vayamos a raidear. Ya. Tenemos un. Tengo un generador puesto fuera de casa. Justamente fuera de casa. ¿para bueno, este, es, este generador es nuestro, ¿no? Y en la otra casa también tengo un generador. No, ese no es. Este nuestro. Sí. Sí, pues sí. Vamos sí, a cogerle, es vamos es a cogerle y nos y no, y no, Tiráis ir, iros tirando, tirando y a tirando. Tiraros, tiraros, tiraros. También me hago. Hombre. Yo estoy abajo ya. ¿Qué? Pero. No, no encuentro lo no, que no encuentro la ¿Eh, me, tra ¿Me traes un arma secundaria, por favor? No, eh? so, let me check. That. Let me check that shit, bro. Vale, yo cojo la Honey. A ti. ¿El cursito? Vale, ya está. No, yo no quiero secundaria. Me pongo uno. Eh. Me traigo. 12-4. Y ¿Dónde vas a dejar el de detonador? El detonador está. No, no lo sé, pero había un detonador por ahí. Da igual, da igual, juego la Dragonfan y ya. Es que el, el, el problema de la Dragonfan es que lo pueden, re, pueden restaurarla. ¿Eh? Lo pueden restaurar. Aquí está el detonador, ya está. Claro, yo no, no, pongo el detonador. Ponte no. el detonador nada más. Sí, pero en el segundo techo no creo que. Le meto 10 No sé si se saca en un momento. 50 valillas rápidas de la Dragon Funny fuera Dependérmelo mero algo, le meto Le meto sí. aquí, ¿no?, en esta La balita vale, tira. tira No, un hatch y porta Sí, pero sí, no sí, por ¿vale? el hatch, pero con C4, con C4, con C4, C4 Es prefiero... que a veces me a tener Blowtorch me ¿A la atrás? Oye, la... la... la... la... la, ¿Para la, para la Te aviso. Ya, ya, ya. Hostia, la desengao. ve ¿Qué hermano? Ve, ve ve, ve, ve. ve. No hay nadie, eh. No hay, hay cama. Nada. No, no hay nada. No. Ah, que no he cogido el sitio. Me no he calculado, ¿no? aquí los C4, pon aquí los C4. Meta aquí C4 en plan fuerte. Pues, no, que quiero romper la no, cama. ¿La la, ¿La la cama? cama. Ron, cuidado. ¿A que, a que dispara, no, no, no, dispara con C4, con C4 quiero romperlo rompé ven ¿eh? Ve, con el C4 Mete ahí abajo, el C4, con C4 sí, He ya No voy a romper la mierda, pero bueno o sea, Mi escopeta lugar. la pillo sí, a sí, a sí, vosotros la ¿o, o me ha desaparecido Vale, métele, métele, métele Tanto que juego, tío te la polla, eh. ¡Adiós! Nos hemos abierto al lado, ¿sabes? Sí. Ya está todo abierto, en verdad. Sí, sí, está todo? Dale. No, no, no, falta. Sí. No tiene una mierda, ¿no? Balas de grill. Ya, ah, ¿no? basura, loco. Como no, mucho. Me... Ah, que tiene aquí otra habitación. Sí, sí, sí, sí. Que aquí es donde estaba, nos ha dicho Tony que estaba. ¿Por qué no se quita el oxígeno aquí, loco? Porque tendrá... se tiene la.. Tiene, tiene, tiene una... ¿Tiene atrás? Lo de metal lo petamos, o sea, lo... Ah, no, si no te. ¿Tiene, de... tiene el oxígeno ah, otro sí? puesto. Ah, y yo he saliéndome todo el rato sin darme al puesto. Y mira la dedita. Rompa aquí, rompa aquí, rompa aquí. Espérate, espérate, que estoy aquí trayéndome el... De... ¿En verdad? Este disparo, falta voy a apretar. ¿Y esa granada? Hay un tío fuera. Se saca, me, vale, me está disparando. Me he dejado un toque, el hijo de puta. Está fuera, no tengo secundaria. Sí, está ahí fuera. <coughs> ¿Qué está? ¿Qué te te ¿o? Eh, ah, sí. Hay vanguard, eh, aquí. Me está disparando ahí a full el pau ¿Qué está pasando? Está, me está disparando a mí Ah, míralo ¿Este eres tú?